Problemas y retos del trabajo digital. Con frecuencia, tanto las personas que trabajan con jóvenes como los jóvenes se enfrentan a retos durante el trabajo digital. El teatro, con el uso de tecnologías digitales, ayuda a utilizar las herramientas digitales de forma no estresante y constructiva. Dado que algunos de los retos del trabajo digital son la falta de participación, motivación e interés, el teatro digital y el trabajo en equipo deben motivar a los participantes a contribuir activamente y despertar su interés por los demás y las actividades debatidas. Los procesos teatrales y dramáticos sirven para romper el hielo en otras actividades y permiten abordar temas delicados en un momento posterior entre los trabajadores y los jóvenes. El trabajo en equipo en las salas pequeñas de las plataformas ayuda a los jóvenes a conocerse en grupos más reducidos, a intercambiar opiniones e ideas sobre cuestiones laborales y a expresarse a través de distintas habilidades que no practican en su trabajo diario. Habilidades artísticas, deportivas, intelectuales, cinematográficas, etc. De este modo, los jóvenes también cultivan relaciones amistosas con sus compañeros, aprenden a expresarse y a comunicarse con humor y un talante agradable, también se sienten más íntimos y seguros a la hora de afrontar cualquier dificultad en el trabajo. La comunicación plenaria en la sala principal del entorno de trabajo digital y la expresión colectiva de ideas, derechos, propuestas y soluciones delante de todo el grupo de trabajo redefinen los papeles y los derechos de los participantes y empodera a cada persona individualmente con seguridad, confianza en el equipo y en sí mismo. Al mismo tiempo, las actividades teatrales actúan como contrapeso para los trabajadores con jóvenes a las dificultades físicas del trabajo digital porque le ayudan a descansar la muñeca del trabajo informático y ponen movimiento en sus vidas y compensan el ambiente estático y estresante de una rutina digital. Siga con el trabajo digital y haga teatro.